Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos, y vos también, sin lugar a dudas. Bueno, aquí estamos nuevamente para tirar un tip, consejo, como quieras llamarle, la verdad es que eso es lo que menos me preocupa, sino simplemente que, que podamos eh, conectar a través de, de la motivación y, y de ir por el camino de, de quienes somos y de hacer tus sueños realidad, tus proyectos, tus objetivos, en fin. ¿Qué pasa? Cuando uno decide ser quien es, se pone los estiletos propios y sale a caminar por el mundo, suceden un montón de cosas. Pero la primera que sucede es que se enfrenta a tomar riesgos, porque las decisiones que tome van a ser claves y generalmente son riesgosas porque también hay un formato donde las cosas son más sencillas, son más amables, todo el mundo sonríe, eh, me refiero a que si tienes sueños grandes, proyectos o, o si sos el que se sale de un estándar del entorno y decide otra cosa, en fin... Las cosas son más simples, más tranquilas. Eh, seguramente nadie va a tener nada que hablar porque vas con el conjunto. Pero cuando no, tomas riesgos. Tomas decisiones que el resto no entiende y, y te mandas a por ello. Eso de arriesgarse siempre tiene un costo. A veces es muy alto, a veces... Eh, Años, eh, a veces nos abruman, nos da miedo, pero tenemos una vida sola. Si no nos arriesgamos a ser quienes somos y a cumplir esos proyectos que nos hacen feliz y que también eh, en la materialización de ellos exponemos, expresamos realmente nuestra esencia, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿Qué podemos ofrecerle al mundo y a nosotros mismos, mismas, mismas? Lo que te sugiero es tomar riesgos productivos. Porque lo que cuesta en, en la carrera de los sueños y en las decisiones es lograr un balance. Como los riesgos generalmente son altos, porque uno está haciendo algo que a lo mejor el entorno ni jamás se lo hubiera pensado ni no puede entender, que no cuadra la edad, que no cuadra esto, que donde vive que, que bloom patatín patatán con toda la cuestión que ya estamos uh, cansados de oír eh, la cosa se hace pesada se hace cuesta arriba, entonces los riesgos hay que tomarlos pero seleccionarlos o sea, andar quizás riesgo a riesgo, y que sea productivo, o sea, que te deje algo y, y, y ver otras formas de que es, no digo que esos riesgos sean menos riesgosos, valga la redundancia, sino que sean productivos, que, que te aporten algo desde otro lugar, que te permita... Eh, cierta autonomía y, y cierta libertad al mismo tiempo y que no sea el todo por el todo ya o esto que tiene que ser así porque el resto lo hizo así no, busca tu forma busca tu forma de ir arriesgándote quizás paulatinamente porque eso te va a ser el camino más amable que si sí, me arriesgo todo es lo mismo, vamos no? a hacer, una analogía me encantan las analogías una analogía cuando conoces a alguien y claro, Cupido te flecha y ¡Ah! te regalo mi vida. Hacemos lo que vos digas, voy para allá, dejo lo mío. Y... No quiero ni pensarlo. Y de repente te estás arriesgando tu mundo entero por una persona que ni siquiera conoces, porque Cupido te puede flechar, pero nunca sabes quién está del otro lado y cómo va a obrar. Y ser realmente es una inversión para tu corazón. Puede ser que te hayas flechado con alguien que, que ni se lo merezca. Por ejemplo, ¿no? O que sí. Pero bueno, la cuestión es, ¿vos vas a arriesgarlo todo por alguien que no conoces y que no sabes lo que va a pasar? se les pasa un, un poquito casi parecido, te diría. Porque nunca sabes lo que va a suceder. Vos quizás uno se lleva por historias eh, similares o de, de profesiones similares y nunca es igual porque tu historia la escribís vos y vienes desde tu lugar, desde tu historia misma en sí, ¿no? Entonces, eh, así el todo, por el todo, de golpe, es muy brusco, ¿no? Yo creo que, que finalmente eso a veces puede ser que nos hundamos, toquemos fondo, volvamos a subir y cosas que son desgastantes que hacen que, que uno vaya perdiendo la fe y la esperanza en sus sueños eh, por el, el riesgo, ¿no? Es como... ¡Bum! me lanzo a la pileta, no importa si tiene agua o no, o sea, no digo, nunca se sabe, ¿no? Pero tratemos de que esos riesgos sean productivos, que sepamos que, que algo a favor nos va a rentabilizar, por así llamarle, es como, si hacemos, digamos, si continuamos con la, la analogía, eh, sería como ir conociendo poco a poco a la persona y ver hasta dónde se merece o ponerlo a prueba y ese tipo de cosas, ¿no? Que, que la cosa, a ver, sí, todo muy bien, pero ¿quién sos? A ver, mi vida es mía, eh, mi mundo es mío y hay que ver si, si te mereces o, o, o que, que te abra las puertas y, y que tenga una Andrea gigante. Eh, y a ver lo que, lo que querés, ¿no? También a ver si vamos al mismo lugar o yo voy para el norte y vos vas para el sur y no nos encontramos nunca. En fin. La cuestión es tratar de minimizar los riesgos, al menos al principio, ¿no? Cuando uno tiene que, que construir esa autoconfianza, que cuesta mucho. No es que decirlo está súper, pero la verdad es que cuesta bastante. Te eh, puede tomar años. Así que minimizar los riesgos o... Lanzarse a esos riesgos que son productivos que quizás por ahí en el caso de que no te arriesgues y sepas que o sea o no te den los resultados que vos querías pero te iban a dar otros que terminan siendo eh, rentables de alguna forma ¿no? por así decirlo y te aportan algo y vas avanzando pasito a pasito en el camino no Hablo más porque ya me pasé, pero bueno, es muy importante esto de los riesgos y que sean quizás paulatinos, productivos, eh, porque te garantizo que, que te va a aliviar bastante la presión de, de las decisiones y de, de todo lo que inviertas ¿no? en, en esas metas, en esos sueños, en esos objetivos. Te mando un beso enorme en la cajita de información, tenés todos mis contactos. Ya lo sabes. Que tengas un hermoso día. Nos vemos. No, no, no. Bye.